hola qué tal mi gente en el día de hoy nosotros vamos a hacer en este video cómo yo puedo hacer una imagen miniatura para mi canal de youtube usando una página en internet pixar se llama y es totalmente gratis no hay que descargar ningún programa y es simple y sencillo de utilizar lo primero que nosotros vamos a hacer que debemos descargar descargar un tipo de letra que se llama aldo le doy a enter Miren ahí donde dice Aldo de Apache, le van a dar aquí a descargar. Tiene que tener WinRAR instalado. Le vamos a dar aquí donde dice Apache. Doble clic. Y le vamos a dar aquí donde dice instalar. Después que usted le instalar, ya se va a instalar. Entonces, el proceso que va después de instalar es que ustedes tienen que cerrar toda... Van a cerrar a Google todo y lo van a reiniciar otra vez van a volver a google de nuevo ok eso se hace para que la letra el nuevo formato del nuevo tipo de letra se pueda lo pueda leer aquí el editor ok aquí vamos a venir y vamos a darle a crear una nueva imagen vamos a seleccionar 1250 1280 y 720 transparente y ok ok entonces yo voy a mover un poquito esto hacia abajo Voy a poner esto un poco más grande Ok, ahí me parece bien Y me voy a quedar Ok, me voy a quedar con capa aquí arriba Porque la vamos a usar mucho Y yo voy a pulsar alterna y la ruedita del mouse Para atrás, para que se me ponga un poquito más grande Ahí está bien Entonces, entonces aquí yo voy a insertar mi primera foto Que va a ser un fondo Voy a ir a Google, voy a poner crunje fondo Mírenlo aquí, este es el fondo, le voy a, clic derecho, guardar imagen como, lo voy a guardar en el escritorio y también voy a descargar otra imagen que voy a utilizar que se llama eh, YouTube List, eso es para la lista de YouTube, vamos a ver la imagen, Mirenla aquí esta fue la imagen que yo utilicé clic derecho guardar imagen como en el escritorio guardar entonces ahora me voy a mi editor y voy a insertar le voy a dar aquí capa abrir imagen como capa voy a buscar el fondo mirenlo aquí yo lo he descargado ya varias veces eh, abrir cuando se abra, le voy a dar aquí donde dice imagen, perdón, editar y transformación libre para poner el otro más grande. Yo voy a presionar shift y lo voy a jalar por una esquina. Shift en el teclado y jalo para que se vaya jalando de forma proporcional hasta que me cubra todo. Un poquito más. Ahí. Y ahora voy a dar un clic afuera. Y le voy a dar a que sí. Ya tengo mi nuevo fondo. Esto yo lo puedo mover. Bien, yo lo puedo poner aquí abajo, sí. Entonces... Ahora vamos a insertar la otra imagen, capa, abrir imagen como capa y le vamos a dar aquí cualquiera de estas imágenes que he descargado varias veces. Ustedes la van a descargar una sola vez. Si se fijan, la imagen es demasiado grande, entonces le vamos a dar a editar y a transformación libre y cuando se ponga el cuadrito azul le vamos a dar shift y la vamos a jalar para adentro. Cuando yo jale la imagen para adentro, miren cómo se va achicando, suelto. Y miren cómo se cambia el cursor. Y ahora voy a jalar un poquito más porque está aquí en la esquina. Me parece perfecto. Doy un clic afuera. Y le digo que sí. Ok, entonces ahora vamos a poner la letra. Voy a dar. Voy a dar un clic aquí donde está la A que es para texto. Voy a dar un clic aquí. Y voy a escribir miniatura en mayúscula mi altura para youtube no solamente miniatura vamos a escribir y vamos a darle un tamaño de 150 y un color blanco aquí yo voy a poner 6F yo puedo seleccionar el color de manera manual pero si yo pongo 6F aquí es más rápido y le doy a OK ok, miren mi letra ahí ya se puso blanca, vamos a seleccionar el tipo de letra que fue Aldo, miren aquí donde dice Aldo Apache y le voy a dar a ok, entonces vamos a dar un clic de nuevo encima de la letra y vamos a poner un tamaño más grande, vamos a ponerle 200 a ver qué tal, si le doy 200 voy a presionar la V para mover la letra miniatura me parece perfecto, voy a poner un poquito más pequeño Vamos a darle 180. Está bien ahí. Presiono V y muevo. Bien, excelente. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. A esa letra le vamos a dar una sombrita. Donde está la capa de la letra aquí. Miren, en la capa miniatura voy a dar clic derecho. Estilos de capa. Y voy a dar a donde dice sombra. Miren automáticamente cómo se le pone sombra al yo quisquear aquí. De una vez la, la letra toma sombra. Entonces yo quiero darle una opacidad de 100 y le quiero dar una distancia de 10 y aquí vamos a ponerle 5 debajo. Y miren qué chulo me queda esa letra sombreada. Voy a dar aquí a resplandor exterior. Ok, y la voy a dejar así mismo como está. Le voy a dar a ok y miren qué chulo me quedó ese tipo de letra. Ahora ven yo puedo duplicar esa capa. Aquí en miniatura le voy a dar clic derecho. le voy a dar a duplicar capa, si le doy a duplicar capa, ahora tengo dos miniaturas, si vengo y muevo aquí, ahora voy a poner aquí para youtube, vengo aquí al texto, doy un clic encima y voy a escribir entonces para youtube vamos a darle un tamañito un poco más pequeño, vamos a darle 150 vamos a darle 140, le voy a dar ok y lo voy a mover presionando la v también pueden mover presionando aquí, en ese botón que dice ahí, mover. Entonces, ahora vamos a cambiar el, el color del fondo marrón, vamos a ponerlo del color que nosotros lo tenemos. Vamos a venir aquí, vamos a seleccionar la capa del fondo, que es la aquí, capa 1. Y entonces le voy a dar: eh, le voy a dar a filtro, desenfoque gaussiano. Miren cómo se desenfocó. Eso hace que la imagen resalte. Vamos a darle un desenfoque de 40. Le voy a dar OK. Miren qué chulo ahora se ve la letra y resalta muchísimo. Ahora vamos a darle aquí donde dice Ajuste y le vamos a dar a Tono y Saturación. Entonces, en Tono y Saturación, nosotros le vamos a dar un clic a Color. Miren cómo se cambia el color, ¿verdad? Entonces, si yo le quito un poco de luminosidad, miren cómo se va poniendo más oscuro. Si le doy un poquito más de tono, si le doy un poquito más de saturación ok, voy a mover un poquito el tono, tono el tono lo van a dejar en cero mírenlo ahí como verdoso ese es el color que teníamos vamos a darle saturación ahí me parece excelente y vamos a darle ok entonces ahora nosotros vamos a poner el símbolo de YouTube No vamos a ir a Google y vamos a buscar el símbolo de YouTube vamos a poner, escribir YouTube png para que no tenga fondo, vamos a seleccionar una imagen que no tenga fondo esta no tiene fondo, clic derecho, voy a dar imagen como ahora vengo aquí, inserto mi imagen, le doy a capa abrir imagen como capa, busco el logo de YouTube, le doy a abrir si se fijan está muy grande, le voy a dar a editar, transformación libre y la voy a jalar hacia adentro presionando siempre Shift uh, vamos a moverlo un poquito me parece súper bien ahí le voy a dar un clic afuera le digo que sí ok, entonces ahora nosotros vamos a hacer vamos a exportar la imagen le doy archivo Guardar, voy a tomar, le voy a poner uno nada más, calidad óptima, le voy a dar OK. Entonces voy a insertar la imagen otra vez, la imagen que acabo de exportar, abrir ima imagen como capa, la busco, la número uno que decía aquí, le doy a abrir, fíjense que está súper grande, le voy a editar. Transformación libre y la voy a poner más pequeño Y le voy a dar a mover hasta aquí Porque yo se la moví aquí Ok, ahora tenemos que mover la capa Significa que la capa 6, ¿verdad? Tenemos que moverla más hacia arriba Entonces vamos a mover capa 6 Para arriba, mírenlo ahí como la imagen Ahora está encima de esa otra imagen Vamos a poner un poco más pequeño Capa 6 Le doy, selecciono capa 6 Editar, transformación libre Un poquito más chiquito para que se vea como que ahí mismo, ok, clic afuera, le digo que sí. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a dibujar una flechita a mano con el pincel. Tengo el pincel aquí y voy a seleccionar el color rojo. Miren en esta otra esquina el color rojo. Le doy a ok. Entonces simplemente yo vengo y hago esto. muy despacio y listo ahora mi imagen ya está completica lo que vamos a hacer es que vamos a exportarla otra vez vamos a dar archivo guardar imagen y le vamos a poner miniatura para YouTube en el caso suyo usted le pone la el nombre que usted considere miniatura para YouTube 2019 vamos a darle calidad óptima 100 le doy a OK le doy a guardar y vamos a ver la imagen, miniatura para YouTube, mirenla aquí, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir esta imagen a YouTube, ok, entonces para ustedes subir la imagen simplemente ustedes va, le van a dar aquí donde dice administrador de videos, le van a dar a video y van a buscar el video que ustedes quieren subir la imagen miniatura, inclusive después que los videos usted lo ha subido también puede poner la imagen miniatura, si desea la puede cambiar, vamos a seleccionar cualquier video porque esto es para que ustedes aprendan Vamos a coger ese video, cómo vender por internet, aunque no tenga nada de sentido, solamente para explicarles. Le vamos a dar a Información y Configuración. Y fíjense, le voy a dar aquí donde dice Cambiar Imagen. Y voy a buscar la imagen Miniatura para YouTube 2019, le doy a Abrir. La imagen no puede pesar más de 2 megas, porque si no, no sube. Mírenlo ahí, como me quedó sumamente chulo. Bien, le dan a Guardar. Y problemas resueltos, ya entonces mi gente, no olviden suscribirse. Espero que les haya gustado este video. Denle a like y nos vemos la próxima.